al recorte de la plancha con el... la extracción de la saca del corcho se realiza mediante hacha y demás para extraer el, el, ...el corcho del árbol del Alcornoque... ...es la extracción y es lo que se llama la pela del Alcornoque... ...esto es un oficio ancestral... ...y que ha pasado de generación en generaciones ...Velada ha sido un pueblo de muchísimos corcheros... ...y han ido enseñando a lo que se llaman aprendices... ...para que no se pierda la tradición... ...de sacar el corcho de los Alcornoques".